Identifica el cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo, eh, establecidos por la norma, artículo 18. Redacta los antecedentes o la razón por la cual formulas la promoción. Manifiesta lo que a tu derecho convenga. Observa la aplicación de los principios generales de derecho. El que afirma está obligado a aprobar. El que niega no está obligado a aprobar nada. Verifica tu principio de la confesión. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué esperas como resultado de la promoción? ¿Qué pruebas adjuntas para demostrar tus afirmaciones? Firma, en su caso, o digitaliza el documento. Utiliza distintos tipos de letra para distinguir tu escrito de citas legales, jurisprudencias o citas textuales de la autoridad. No utilices calificativos hacia la autoridad o en su actuar. No digas que la autoridad es arbitraria porque ¿cómo es posible que no pueda tener la información si nosotros siempre la enviamos por los medios electrónicos? Y eso atenta contra todo derecho del gobernado. Por favor, eso entorpece tu escrito. Tu escrito tiene que ser sumamente concreto. No cuentes novelas de amor ni novelas de odio. Veamos cómo podemos redactar un escrito a la autoridad fiscal. Ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo se tendría que atender un una carta de invitación? Si tú la vas a contestar es porque vas a defender tus números. Y vas a acreditar que efectivamente tú estás en lo correcto, ¿ok? La promoción, mi estimado Miriam Ruiz, se tiene que realizar por escrito en la administración, ¿ok? ¿En qué administración, a qué autoridad vamos a dirigir nuestra promoción? Nosotros vamos a dirigir la promoción ante la autoridad que nos está girando la invitación, en este caso, a la subadministración desconcentrada de recaudación. Ahí, y nosotros vamos a anexar las pruebas en ese escrito que vamos a presentar en esa subadministración. Cuando ustedes lleguen a las administraciones van a encontrar distintos uh, recepcionistas, por llamarlo de alguna manera, que son oficialía de partes. Son quienes se encargan de recibir los escritos de los contribuyentes. Estas oficialías de parte existen para auditoría, para la administración jurídica y para recaudación. Entonces nosotros vamos a llegar con nuestro escrito ante la administración desconcentrada. ¿Para qué? Para tener un sello de parte de la autoridad fiscal. Si tú quieres atender la, la invitación a través de mi portal no es obligatorio Re, lo primero que tenemos que llegar en claro la invitación no es obligatorio que la contestes pero si la vas a contestar para tratar de aminorar el riesgo de una revisión entonces tienes dos opciones presentarlo directamente en la administración por escrito o bien Subirlo a través de mi portal en, en una aclaración y ahí adjuntar las pruebas correspondientes. El formato para subirlas tendría que ser en un formato PDF, no mayor a 4 megas para que el sistema los pueda captar. Y entonces, a traves, tienes estas dos opciones como vas a presentar tú. Eh, atención a la invitación. Ok. Ahora bien. ¿Cuáles son los detalles en tus escritos? No hay un formato como tal. El que te va a presentar Efraín es el que a través de distintas participaciones hemos formulado, ¿ok? Y contiene lo siguiente. Aquí está. ¿A qué autoridad la vas a dirigir? En este caso, subadministración desconcentrada número 3, etcétera. ¿Qué asunto? Atención a la invitación o aclaración de la invitación y el número de folio o expediente de la invitación. No se te olvide nunca la fecha, ¿ok? Algo importante que se me estaba pasando. Generalmente pensamos que solamente tenemos 10 días para poder aclarar. Como no es un acto administrativo... Entonces, no hay fundamento de esos 10 días. Entonces, si se te llegan a pasar esos 10 días porque estás trabajando en, la, en cómo observar tus diferencias, si se pasan esos días, no te preocupes. Tú puedes atender la invitación en cualquier momento. Pasando un mes, pasando dos meses, pasando tres meses, porque no es un acto administrativo. Entonces, esos 10 días que aparecen ahí en el oficio, como por ejemplo, aquí, donde aparece que el plazo es de 10 días, pues para mí son de chocolate, por decirlo así, ¿no? Como lo ven los pequeños, es que eso es de chocolate, no cuentan. Pues efectivamente, esos 10 días son de chocolate. Yo me dedico a analizarme, a realizar todo ese autodiagnóstico interno y a lo mejor pasado un mes decido atender la carta de invitación. ¿Ustedes creen que me va a multar la autoridad fiscal por no haberlo atendido dentro de los 10 días? No, no me va a multar porque no hay consecuencia de multa. No hay una infracción porque no es un acto administrativo. Entonces, pasados tres meses, Efraín, ¿puedo atender la carta de invitación? Por supuesto. Oye, pasados seis meses, ¿puedo atender la carta de invitación? Adelante, atiéndela. Por ejemplo, esta es una carta de invitación que llegó en diciembre del 20. ¿Ok? Y nos solicitaban esto. Del ejercicio 2015, hay inconsistencias en los ingresos. Del ejercicio 2015 observamos operaciones con efos sujetas a aclaración. Eso generó miedo. Es que hay que aclararlo. Veamos lo siguiente. La declaración del 2015, ¿cuándo se debió de haber presentado? A más tardar el 31 de marzo. Del 2016. ¿Ok? Cuando vimos la declaración que esta empresa presentó, que este contribuyente presentó, él el 28 de marzo del 2016 presentó su declaración. Por lo tanto, a partir de esa fecha comienzan a computar los cinco años que tiene la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación. La invitación no es un ejercicio de facultades de comprobación. Entonces no entra dentro de estos cinco años. ¿Ok? Entonces, los cinco años se vencían el 28 de marzo del 2021. Muchas veces nosotros, esto los quiero compartir un breve paréntesis aquí en este tema de la caducidad, nosotros siempre jugamos con que si ya pasaron los cinco años, si no han pasado los cinco años, si presento una declaración complementaria, el día de hoy, este, le abro la puerta a la autoridad fiscal por esos cinco años. Observen lo siguiente, si yo a ustedes, a cada uno de ustedes, les entrego mi declaración para que la revisen. Ustedes tienen cinco años para poderla revisar. Porque estoy asentando las cifras que yo considero, que yo me autodeterminé. Entonces ustedes cuentan con la información para poderme revisar. Pero si yo... Tres años después, cuatro años después, modifico un renglón. Ustedes me van a decir, oye, Efraín, eso no lo habías presentado al inicio. Tú modificaste este renglón, por lo tanto, has abierto la caducidad, has abierto las facultades de comprobación por cinco años más por ese renglón que modificaste porque lo demás tú ya lo sabías, tú ya lo conocías, lo único que no conocías es el renglón, el dato que te estoy modificando. Entonces, si yo te modifico una parte de mi declaración, me podrás decir, oye, este dato yo no lo conocía, por lo tanto, apenas hoy lo conozco, la norma me, me otorga cinco años para poderlo revisar ante mi desconocimiento, ¿ok? Veámoslo directamente en el Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Artículo 65. Perdón. Artículo... Me fue, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Artículo 61... Perdón, perdón, se me fue el artículo que habla sobre la caducidad. No, este no es. Tampoco. 67, ya, 67, ¿dónde estás? 67, ¿dónde, dónde me quedas? Aquí está. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones se extinguen en el plazo de cinco años, contados a partir de que se presentó la declaración. ¿Por qué a partir de ahí? Porque la autoridad ya tiene información que puede revisar. Entonces, si la autoridad llega en el año seis, después... Eh, llega en el año 6, después de que vencieron estos cinco años, yo le puedo decir a la autoridad, oye, si ya tenía cinco años para revisarlo y no lo hiciste, pues ya no soy responsable yo, ya se te pasaron los plazos, tú tienes cinco años a partir de que presenté la declaración porque ya conoces las cifras, ¿ok? Señala, no obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente en que se presenten. Por lo que hace a los conceptos modificados, no a toda la declaración. Entonces, por ejemplo, si yo, yo presento una declaración complementaria del ejercicio 2018 o del ejercicio 2019, pero no modifico absolutamente nada, sino solamente lo hago para que el sistema reconozca pérdidas fiscales o coeficiente de utilidad, el plazo de extinción de facultades sigue siendo exactamente el mismo desde que presenté la declaración normal. ¿Por qué? Porque en la declaración complementaria no modifiqué conceptos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este tema de la declaración complementaria. Entonces, cuando nosotros observamos este esta carta invitación, nosotros decidimos no atenderla. ¿Por qué no se atendió? Porque tal vez nos conllevaría a tener que manifestarnos sobre el ejercicio del 2015 y solamente faltaban tres meses para que caducaran los cinco años que tenía la autoridad fiscal. Entonces, ¿qué dijimos? Si nos va a tener que presentar una declaración complementaria y ya estamos a tres meses, 28 de marzo del 2021, porque se presentó el 28 de marzo del 2016, 17, 18, 19, 20, 21, el 28 de marzo del 2021 ya se vencían, pero si la complementaria, modificaba el rango, de, el, el concepto de deducciones o modificaba el rubro de los ingresos, entonces le abría nuevamente la puerta a la autoridad para que revisara esa declaración. Entonces, ¿qué se dijo? Vamos a correr el riesgo. No la vamos a contestar. No creemos que en tres meses nos vayan a revisar el, algún ejercicio. Y efectivamente, transcurrieron los tres meses y la autoridad fiscal no realizó ningún acto. Entonces, en marzo, en marzo del 2015, del 2021, digo, eh, en marzo del 2021, se dijo ya, ahora sí ya caducó el ejercicio del 2015, pero ya analizamos el 2016, el 2017, el 2018, el 2019 y lo que va al 2020. ¿Para qué? Para hacer una regularización integral y observar esas inconsistencias. ¿Por qué? Porque siguen presentándose. Y entonces, bajo esa perspectiva no se, no se atendió esta carta de invitación, pero hay otras cartas de invitación que sí las hemos atendido, defendiendo precisamente lo que el contribuyente eh, se presenta, ¿no? o, o, o eh, manifestó en sus declaraciones. ¿Ok? Entonces, eh, pasando el plazo de los cinco años, ¿puede llegar un requerimiento mencionado como antecedente a la carta de invitación? El antecedente no tendría que ser una carta de invitación, no puede ser justificación. Ese acto podría considerarse ilegal, Luisa. Luisa nos pregunta, pasando el plazo de cinco años, ¿puede llegar un requerimiento mencionando como antecedente a la carta de invitación? Sí, sí puede llegar. ¿Pero cuál sería tu defensa? Una carta de invitación no es un acto administrativo. Por lo tanto, ese requerimiento no se puede basar en algo que es inexistente en la vida jurídica. Es como si te dijera, mi estimada Luisa, que te llega un requerimiento basándose en la invitación que te hizo Efraín. Y tú me dices, bueno, pues ese requerimiento se está, tiene como soporte algo que no existe porque Efraín no nos puede hacer invitaciones. Entonces es el mismo sentido en este caso. Ok, usuario, veo que tienes levantada la mano, perdón, pero es que no aparece tu nombre, pero con gusto te escucho. Adelante. Hola, maestro. Mire, nosotros tenemos un caso que la verdad yo desconocía totalmente de estos temas, entonces pues la verdad te toca contestar a conforme Dios te da a entender, ¿no? A nuestro leal entonces, saber y e entender. Correcto. Exactamente. Entonces a nosotros nos llegó de una persona moral nos estaban requiriendo desde 2016, que como usted ahorita lo está explicando, obviamente vencería ahorita ya en marzo de este de este año, ¿no? Ok. Nosotros, pues obviamente como usted dice, si nos, si nos entró el miedo, nos paniqueamos sobre la situación, sobre todo porque no era algo que nosotros hubiéramos manejado, lo llevaban con una persona anterior. Uh -huh. eh, no, obviamente están pidiendo, por ejemplo, de 2016 retenciones. Sí es un monto considerable porque son como 50 y tantos mil pesos. Uh -huh. Entonces, obviamente, lo que nosotros ahorita estamos haciendo lo que estamos es regularizando de 2017 para acá. De 2016 ya no nos metimos, pero efectivamente contestamos, este, bueno, pues mandamos este, la identificación del representante legal, Hicimos la entrevista, eh, de la entrevista nos dieron nuestras diapositivas y obviamente metimos un, bueno, ya hemos estado mandando la evidencia, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ya ahorita me queda la duda, o sea, digo, 2016, como sí contesté, o sea, sí tengo ya que presentarla o como no he metido ninguna, como porque no metimos ninguna complementaria de 2016, de ahí está el tema. Casi. Ya, ya te protegiste. No presentaste ninguna declaración complementaria, ¿ok? ¿Manifestaste algo? Sí, pero a la autoridad ya, ya le correspondió sus cinco años para poderte revisar. Entonces, 2016 prácticamente. Por, tú me hablas de retenciones. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Maricela. Maricela, tú me hablas de retenciones. Gracias. Es, es para no decir tu usuario, ¿verdad? Este, Maricela, tú me hablas de retenciones, ¿ok? ¿Sabes cuándo caducan las retenciones? ¿Cuándo caduca la declaración anual del impuesto sobre la renta? Esa es muy sencilla porque nos queda muy claro cuándo se tiene que presentar la declaración anual. La declaración anual se tiene que presentar a más tardar dentro de los tres primeros meses, 31 de marzo, ¿no? Y por lo tanto es muy fácil computar los cinco años. Pero cuando preguntamos, ¿sabes cuándo caducan las retenciones? Quedamos en las mismas, no sabemos realmente cuándo caducan, ¿ok? Permíteme compartirles el artículo. Vamos a ver. Todo tiene un fundamento. La, la autoridad no puede apartarse de los fundamentos que marca las normas, o en este caso las leyes, o de manera específica, el Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? ¿Ok? vamos a ver aquí esto los contribuyentes las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales respectivas a falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración siguiendo el plazo que a continuación se indica si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención quienes las tenga, la ley imponga la de recaudarlas o de retenerlas, la enterarán a más tardar el 17 del día del mes de calendario posterior al periodo de retención o de recaudación. Entonces, las retenciones van caducando cada mes, cada día. Por ejemplo, las retenciones de enero del 16 caducaron en enero del 21. Las retenciones de febrero del 16 caducaron en febrero del 21. Las retenciones de enero del 2017 ya caducaron en febrero del 2022. Las retenciones de marzo del 2017 ya caducaron en marzo del 2022. Las retenciones de abril que se debieron de haber pagado a más tardar el 17 de mayo del 2017, están próximamente a caducar, faltan 11 días. Y si tú hoy presentas una complementaria del mes de abril del 2017, por este escrito de invitación, entonces, le vas a dar vida por cinco años porque estás modificando el rubro de la declaración que presentaste hace cinco años. ¿Con motivo de qué? De una carta de invitación. Entonces, muchas veces, mi estimada Marisela y amigos, a través de la carta de invitación le estamos abriendo la puerta a la autoridad fiscal para que recupere los años que estaban próximos a caducar. Entonces, ¿yo qué haría en tu caso, mi estimada Marisela? Evaluaría las retenciones y diría, ay, las de mayo ya están próximas a caducar. Me quedo callado. No le voy a contestar nada a la autoridad fiscal sobre eso. Ni voy a presentar declaraciones complementarias. Ok. Luisa, no logro entender la caducidad de las retenciones. Ok. ¿Cuándo se tienen que pagar las retenciones, Luisa? Cada día 17 del mes siguiente. Hoy... Hoy eh, realizas tú una retención y la tienes que pagar a más tardar el 17 de junio. Las retenciones, Luisa y amigos, no se calculan por ejercicio, se calculan por meses. Entonces cada mes se va venciendo el plazo de revisión que tiene la autoridad fiscal para revisarte tus retenciones. Eso hay que ser muy cuidadoso. Cuidamos mucho renta, cuidamos mucho IVA, pero no cuidamos el tema de las retenciones. Entonces, mi querida Luisa, tú lo que tendrías que hacer es, a ver, ¿cuándo presentaste tus retenciones de salarios? En tal fecha, 17 de marzo del 2018, ¿cuándo caduca la facultad de comprobación de la autoridad fiscal para revisarte esas retenciones de nómina? Esas retenciones de... Eh, de honorarios. Cinco años a partir de que la autoridad fiscal se entera. Entonces ya se enteró cuando yo presenté mi declaración de retenciones. A partir de ahí son cinco años. Si la autoridad no me revisa en esos cinco años, ya se le terminó el plazo para poderlo hacer. Entonces... El, adelante el, mi al Maricela. momento que usted utiliza la palabra de que él no me revisó o sea me refiero a una auditoría lo exactamente a una auditoría, no una invitación verdad exactamente por qué porque lo que caducan son las facultades de comprobación porque son actos administrativos pero la carta de invitación ni siquiera llega a ser un acto administrativo es para nosotros desde el punto de vista jurídico la invitación es la nada jurídica. No es inexistente. Porque no te provoca un acto de molestia. Tú vas porque quieres ir. Pero si vas a ir, entonces ve preparado. ¿Ok? Yo, yo te preguntaría esto. Por eso se compara tanto la, la, la carta de invitación a lo siguiente. Por ejemplo, Marisela. ¿Qué pasa? Digo, voy a meter un poquito en la religión. Sí, soy católico en la realidad. Pero... Este, quiero que observen el ejemplo, nada más porque es muy conocido el tema, ¿ok? Tú escuchas las campanas de la iglesia, Maricela? ¿Vas a misa o no vas? Es decisión. Exactamente. Eso es la invitación, son campanadas, ¿ok? Pero entonces, cuando las campanas de la iglesia suenan y es domingo... Dice Efraín: Yo sí voy a ir a misa. Y fíjate a dónde va el tema. Pero si voy a ir a misa, entonces quiero ir como preparado. Quiero ir preparado para X, Y, Z, lo que tú quieras, pero me voy a ir preparado. Ok. Si eso lo comparamos con una carta de invitación, la carta de invitación son las campanadas. Y tú dices. ¿Quieres ir o no quieres ir? Es tu decisión. Pero si vas a ir, por favor, ve preparado. No vayas a ciegas. Ve preparado porque ahí van a acontecer, acontecer situaciones que te puedan poner en riesgo. ¿ok? Entonces es un poquito... Por eso se dice que una carta de invitación son como llamadas a misa. El que quiere ir va y el que no, no va. Pero si vas a ir, yo lo único que le completaría el tema es si vas a ir ve preparado para saber cómo vas a contestar. Por ejemplo, en tu carta de invitación, Maricela, yo no contestaría nada al del 2016, yo me quedaría callado. Ok, está bien, te escucho, sad. O sea, si uno va a atender, si tú deseas atender la sesión virtual en la cual te van a mostrar todas las inconsistencias y todo lo demás, como las llamadas a misa, vas, te sientas y escuchas la homilía y te quedas así. Escucho, escucho, escucho, escucho. Ok. Y ya después volteo y digo, y me pregunta tal vez el sacerdote, oye Efraín, ¿y qué tienes que decir? Nada, padre. Voy a ir a ver mis pecados. Voy a ir a ver. Y ya luego vendré a confesarme. Es lo mismo con la carta de invitación. Yo atiendo y quiero ir a la sesión virtual y lo que hago es escuchar, escuchar, escuchar, escuchar. Oye, ¿quieres manifestar algo? Ese, y es algo, es un término muy jurídico, esto que les voy a compartir, pero se maneja infinidad de veces. No es el momento procesal oportuno para defenderte. Si yo estoy en la sesión con la autoridad fiscal, y me pregunta, ¿tienes algo que decir o que aclarar o etcétera? Yo como en misa, digo, no tengo nada que decir. Voy a ver mis pecados, voy a analizar lo que me estás compartiendo. Porque aquí, en esta sesión virtual, en esta visita que te estoy haciendo a autoridad fiscal, no es el momento procesal oportuno, porque lo que tú me estás entregando... No es un acto administrativo, aquí no, no es el momento para defenderme. Yo solamente escucho y observo. Así es como se deben de manejar las cartas invitación. Voy a ir preparado. Primero, yo ya conozco, ya analicé, puedo saber por dónde puede ir la autoridad fiscal. Voy y me presento, escucho pero no manifiesto absolutamente nada. La autoridad me dice, en este momento me tienes que aclarar, ¿y por qué si no es un ejercicio de facultades de comprobación? La invitación ni siquiera llega a eso, ni siquiera llega a un acto de molestia, ni siquiera es un acto administrativo, para nosotros es la nada jurídica. Di fisco que me presenté a tu reunión y te escuché y ya está ahí. Ahora voy comparo con lo que yo ya tenía, con, eh, analizo mi situación y digo, ahora sí, padre, me vengo a confesar. Eso es lo mismo que pasa con la carta de invitación. Ahora sí, Fisco, me vengo a confesar contigo respecto de las inconsistencias o de las observaciones. Espero que con este ejemplo haya sido todavía con un poco más de claridad cómo manejar una carta de invitación. Adelante, Maricela, te escucho. Ok, maestro. Ahora entiendo lo que usted nos llegó a comentar ayer, de que si a usted le daban elegir, mejor este usted elegía que pues le hicieran una auditoría presencial, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí ya estás directamente, bueno, ya se utilizan otros recursos y la verdad, lo que sé de cada quien es muy buena estrategia. Ahorita el pánico que está sembrando la autoridad, porque a cualquier persona ya le está llegando esto. Y pues nosotros solitos, por, de, por la palabra que dice este, profunda, uh -huh. nosotros solitos estamos dando vida y estamos poniendo la soga al cuello para lo que a lo mejor se prepara, ¿no? Exactamente. O por esta palabra también, este, Marisela, como dice oficio, ay, entonces es un acto administrativo, porque dice oficio. No, no es un acto administrativo, si tú ya observas la fundamentación, hoy creo que hemos aprendido que lo primero que tengo que analizar, a ver cuál es la fundamentación, así de rápido. Si solamente trae el 33, eso no es, no es un acto administrativo. Si es el 41, me preocupo. Si es el 41 y además las infracciones, esto lo tengo que defender. Tiene que haber una, una multa, ¿no? Entonces, eh, por ello el tema.